Otra forma de comunicar páginas entre sí es lo que se llaman las cookies. Las cookies, o bueno, como verás, las galletitas en, en inglés, son pequeños archivos de, de datos que simplemente se guardan del lado del cliente y se van reenviando al servidor en cada una de las peticiones. Esto es interesante porque ya te puede dar una idea de cómo una página puede comunicarse, ya no con exactamente la siguiente petición, sino con todo un montón de páginas que ya vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con el concepto de sesión. Pero bueno, no nos adelantemos. Por ahora, veamos un poco de qué se tratan las cookies. Como te decía, las cookies se guardan en el cliente. En realidad, también se generan en el cliente. Pero la orden de generar esa cookie viene desde el lado del servidor. ¿Cómo se envía esa orden? Mediante un encabezado HTTP. Voy a tomar nuevamente este sitio como ejemplo. Para que veamos qué es lo que pasa cuando ingreso... Si sí, veo qué pasó con mi request, vemos que a la respuesta el servidor me devuelve un header que dice set cookie, PHP, session ID, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo importante es esto. Este es el header que, que nos importa, que es el set cookie. De esta manera el servidor me está informando, o más bien le está informando a mi navegador, que tiene que grabar una cookie. Para trabajar con cookies, PHP nos da dos herramientas. Una es la función setCookie, que te imaginarás es para crear una cookie. Y por el otro lado, el arreglo pesos-cookie, que nos permite leer las cookies que el navegador o el cliente nos está enviando. El arreglo pesos-cookie se maneja de la misma forma que manejas el pesos-get o el pesos-post. Simplemente le pasás, o lo subindexás por el nombre de la cookie que querés obtener y eso te va a devolver el valor que tiene. Veamos un ejemplo entonces de qué podría ser un programa que genere una cookie. Simplemente voy a escribir set cookie, mi cookie, para que le voy a dar valor, mi valor, y vamos a ponerle como expiración el clásico 24 por 60 por 60 o sea que dure un día, luego voy a cerrar php y voy a escribir cookie seteadas. veamos qué pasa con esto Muy bien, ahí me devuelve el 200, o sea que salió todo bien. Y acá podemos ver que me está diciendo que quiere que sete una cookie, que se llama mi cookie, mi valor, y que expira... Bueno. Eh, ok, parece que algo no funcionó bien acá. Me debo haber equivocado en la, la fecha de expiración. Sí, hay un detalle que no tuve en cuenta que es que los segundos se empiezan a contar a partir de, del 1 de enero de 1970 Con lo cual este, eso es tema de la fecha UNIX. Vamos a corregirlo Vamos a ponerle que tome el time, que es eso, es el time sin parámetros Me da la, el primer día de la época UNIX como se dice eh, Vamos a verlo Ahora sí, entonces me está diciendo que la cookie va a expirar mañana y veamos entonces otro que lea, eh, lea la cookie. ¿Qué pasó? No mostró nada. Bueno, esto no, no, no es un error. Yo ya sabía que, que esto iba a pasar. Lo que sucede es que yo, de vuelta, estoy usando una herramienta de muy bajo nivel y estoy siendo digamos, tan abajo que no estoy enviando las cookies al servidor. Si lo vemos en el navegador, esto va a ser otra película. Vamos a empezar por ir a la dirección del set cookie Ahí dice cookie seteada. Bueno, vamos a ver si eso es cierto recibimos aquí, dice tenemos una cookie que está expirando mañana y veamos qué pasa con, acá tenemos una solopita de cookies, dice efectivamente mi cookie expira el día de mañana, mi valor. Bien, ahora entonces veamos qué pasa cuando voy a leer cookie ahí dice mi valor. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Que acá si vemos los headers del request podemos ver que acá se le está enviando la cookie que es esta es la cookie de sesión de PHP y acá está la cookie que yo estaba esperando que se genere una advertencia muy importante que es las cookies son un medio de almacenamiento muy poco seguro porque qué es lo que pasa como esto se guarda del lado del cliente y de hecho se genera del lado del cliente cuando el servidor recibe una petición que incluye cookies no tiene realmente más herramientas que confiar en que esa información es no solo verídica, sino que está generada de buena fe. O sea, en otras palabras, está generada por el propio servidor. Esto por ahí es un pequeño defecto que tiene el protocolo HTTP. Pero bueno, nuevamente es lo que nos toca y hay que conocerlo y saber qué hacer con ello. En definitiva, lo que quiero decir es que las cookies se pueden usar, pero hay que usarlas con juicio. O sea... En Pocos, pocos lugares y sobre todo para guardar información que no sea especialmente sensible.